Hola chicos, yo soy Skips y continuamos con la serie de noticias de la comunidad Antes de empezar, quiero decirles que activen la campanita porque ya saben que YouTube va mal Y eh, que si dejan unos 411 likes, a ver si podemos llegar Y sin más, comencemos Noctafly ya es el top número 1 con 62.195 estrellas y Chaggy que está en número 2 tiene 62.158. La verdad es que no sé cómo un Octafly lo está haciendo para conseguir tantas estrellas muy rápido. Pero tenemos que ya es primero Chaggy segundo, Miguel de terceras y Michigun de cuartas. Con Binet ya ha empezado a practicar Black Blizzard y ya hizo un 38% tu 96 en este nivel que es <coughs> sumamente jodido, ¿vale? Y muchos me estaban diciendo en el capítulo anterior que Guillester ya tenía un... Copiable, eso no lo sabía, ¿vale? No lo sabía porque casi yo no veo videos de Guillester, ¿vale? Pues, soy sincero. Y, pues, eso no lo sabía y... Pues la verdad es que me parece como lo, lo que hizo Sur, ¿vale? Copió Yatagarasu, o sea, ya lo tenía meses antes copiado. Y pues eso fue lo que pasó, ¿vale? Que ya lo tenía copiado y todo eso. Yata, eh, Alex de DREP se acaba de hacer un 55% en Yatagarazu. Y eh, qué bien, ¿no? Ya tantas personas que se están pasando Yatagarazu, Yatagarasu. Esto es bien, bien vaina intentándolo más, más que todo. Partition ahora es nuevo moderador de moderador de geometrías Muy, pero muy buenas a todos bueno, No mentiras, eh, qué bien, ¿no? O sea, ser moderador es muy difícil, ¿vale? Pero GG, GG por el mes Bueno chicos, hasta acá las noticias de hoy eh, Pues bueno, han sido un poquito cortas Pero eh, interesantes, ¿vale? Más que todo por el top número uno que es NotaFly ahora Pero como no se ve en el global rank es, O sea, no se actualiza todavía Pues no se ve y pues bueno chicos, espero que les haya gustado las noticias de hoy, ya saben, no olviden suscribirse al canal y si tienen noticias para darme pues en los comentarios, espero tu comentario para que me comentes todo lo que quieras, ¿vale? Así que pues nada, eh, hasta acá el video, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima chicos, adiós.